Bienvenidos, como usted puede observar, nos encontramos en un nuevo proyecto. Ancosur sigue creciendo porque quiere brindarte las mejores opciones de vivienda, departamentos y terrenos para ti. Me encuentro acompañado del arquitecta Wendy Taipe, que nos va a hacer la descripción de los espacios internos de toda esta residencia. Gracias arquitecta por estar en Ancosur en vivo y por ser parte del equipo. Gracias, ingeniero, comentarles que nuestra residencia se encuentra ubicado a tan solo dos cuadras de la Alameda Manuel Traverso, cerca a equipamientos urbanos como parques, colegios, universidades y jardines. Y tan solo a siete minutos del centro de Huancayo. Sean bienvenidos a la residencia Lino. Muy bien, el primer espacio es el espacio que está destinado para nuestra, nuestro estacionamiento. Como ustedes pueden observar, también nos sirve para que podamos brindar iluminación natural a nuestra vivienda. Características principales. Tenemos una puerta mecánica que al hacer solamente un clic, rápidamente estará dispuesta para que tú puedas ingresar a tu vivienda. Si lo vas a hacer de repente, de manera peatonal, tenemos también una puerta que quiero resaltar el tema del acabado, que es metálico, para brindarte seguridad. Por otro lado, tenemos un espacio que está destinado para el estudio, un espacio que está interconectado directamente, porque hay muchas personas que también quieren tener un espacio de trabajo dentro de su vivienda y poder recepcionar a sus clientes o invitados. Ahora vamos a pasar a conocer los interiores de nuestra vivienda. Adelante. Nos encontramos en el espacio social de la vivienda. Encontramos una amplia sala pintados con colores blancos para la correcta distribución de la luz. Encontramos mueble equipado para el televisor, que es mueble bajo, también encontramos aquí, eh, por aquí por favor, eh, tenemos por este lado un estudio que cuenta con amplia iluminación natural, como se puede ver, que tiene conexión directa con lo que es el estacionamiento que ya hace poco le explicaron. Eh, los acabados en las puertas, como se puede ver. Por otra parte, nuestro espacio de la sala también está conectado con un baño de servicio que se encuentra ubicado de esta manera con buenos acabados y cuenta con iluminación y ventilación hacia lo que es el estacionamiento. Cabe resaltar que... Este espacio, como ya les mencioné, es la sala donde van a poder compartir eh, momentos en familia o amigos. Cuenta también con una mampara que brinda iluminación a lo que es eh, la sala y parte del comedor que ya nos va a explicar el ingeniero. Muy bien. Los aspectos más resaltantes de este espacio es la distribución de nuestros muebles. Yo considero que todas las personas quieren tener todo a la mano y que pues, todos sus productos, la leche, el azúcar, todo lo que comprende, debe estar muy bien organizado. Por lo cual, como pueden observar, nosotros tenemos amplios espacios en una mueblería para que todo, absolutamente todo, pueda estar perfectamente organizado. Algo a mencionar también que queremos brindarle a todos nuestros propietarios calidad de materiales. Y si hablamos de calidad, usted puede observar que esta pequeña isla, que nos sirve también como un comedor temporal, está revestida de granito. Un material que es bastante duradero, bastante bonito. No solamente con eso, como mencionaba la arquitecta, también tenemos un espacio contiguo que brinda iluminación, y también nos puede servir como un área de servicios. Contamos, directamente conectada con nuestra cocina y con nuestro comedor, tenemos un espacio de servicios donde tenemos un pequeño lavadero, tenemos este pequeño techo que puede servirnos como un tendal temporal y lo más importante, que brinda iluminación y ventilación. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre nuestros espacios. ¿Ya? Para lo cual... Le doy el pase a nuestra querida arquitecta. Gracias, ingeniero. Eh, nos encontramos por las escaleras, la cual te conduce al espacio más íntimo de lo que es tu hogar. Eh, contamos con un paso a mano. Por aquí se cuenta con la habitación principal... como pueden observar, bastante amplio con vista directa a la calle, la cual nos brinda iluminación y también eh, ventilación correspondiente. La habitación principal cuenta con lo que es un walking closet ubicado por esta parte que no interrumpe la circulación interna de esta. Los muebles, como pueden observar, correctamente distribuidos desde piso a techo y bastante cómodos para poder eh, realizar tus cosas. Sí, siguiendo con esto, encontramos acá lo que es el baño principal, eh, equipado con una ducha española un inodoro y un lavabo, y algunos accesorios correspondientes a lo que es un servicio higiénico. Adicional a esto, contamos con dos habitaciones más que el ingeniero nos va a explicar. Perfecto. Como ustedes se pueden dar cuenta, los acabados son de calidad. Desde el material de las puertas hasta también las manijas. Conozcamos una de las habitaciones. Como usted puede apreciar, esta es una habitación amplia que tiene también ventana perfectamente iluminada. También, como entendemos que a ti te gusta de vivir de manera diferente y quieres quizás tener un espacio independiente en lo que es relacionado al baño, también contamos esta habitación con un baño. Por otro lado, ya veré por aquí también, tenemos otro espacio. Todos los acabados son de calidad, todos los acabados son de alta gama. Aquí tenemos otro espacio que también está perfectamente iluminado y esta habitación como era de esperarse también, cuenta con otro servicio higiénico independiente. Como pueden observar, es una vivienda perfectamente iluminada. El espacio que nosotros tenemos en la parte... Eh, bueno, en este ventanal que nos conecta con la cochera también nos brinda, aparte de un aspecto decorativo, nos brinda la iluminación. Y todo el día puedes tener una excelente iluminación y ubicación. Ahora vamos a conocer el tercer nivel de nuestra vivienda. Comentar que esta vivienda tiene proyección a crecimiento por, por la estructura, se puede aumentar un nivel más. Sin embargo, por ahora lo estamos teniendo a este, bueno, hasta este nivel de acabado. Y si tú también quieres personalizarlo, estamos a tu disposición. Para mayor descripción de este espacio, voy a dar el pase a nuestra arquitecta. Bueno, comentarles que nos ubicamos en la azotea. Eh, como podemos ver, toda la parte del piso se encuentra enchapado para evitar los problemas de la lluvia. Se puede apreciar la bonita vista también que se, que se tiene de este, de este ambiente. Y eh, en esta parte, pues, se encuentra para colocar lo que es el tanque elevado de la vivienda. Bien, y como manifestaba nuestra arquitecta, creo que lo más importante de una vivienda es la conexión que tiene con la naturaleza. Y si nosotros podemos disfrutar de estas vistas que estamos, imagínate, ¿eh? imagínate Aquí eh, compartiendo con la familia una parrilla, celebrando algún evento familiar, un evento social. Así es que en Ancosur queremos brindarte las mejores opciones para que hagamos de, de tu experiencia, de vivir la mejor experiencia. Entonces con estas vistas... Espero que te haya gustado. Para cualquier duda, consulta, puedes escribirnos también en nuestras redes sociales. Puedes contactarte con nuestras asesoras de venta que nosotros gustosos de atenderte. De esta forma, arquitecta, nos despedimos de todo el público y le decimos hasta la próxima. Nos vemos.